Oye, ajá, Santa MX. Oye. Santa Junior. Ajá. Oye. Esto. va Y dice. Ajá. Y aunque no traye. Poco a poco mis temas fueron influyendo Y siguieron oh. subiendo y subiendo Mira como lo voy, voy A llegando. mi meta voy llegando Y sigo pensando en los días de frío metiéndome lío, tras lío junto con los míos. En estos tiempos la muerte de Ciano fío, Los días pasan y mis rolas poco a poco suben. A la tarima solo los más chingones suben. Pero esto es solo mito, todos subimos pero tranquilito y en la calle hay mucha envidia se mira día a día ten cuidado porque la muerte no fía. espero que cuando te toque de ti dios no se ría eso me decían y sus palabras de arrogancia es lo que hizo meterme en la música y salir de la vacancia Oye. Y aunque deje la calle uh -huh. no quiere decir que la calle no esté conmigo. No. Porque ahí conocí mucho amigo y también, también mucho enemigo. No. Yo nomás le digo lo que pienso y lo que sé. Uh -huh. <ríe> Años después conocí a mi compa el José. Que creyó en mí desde el inicio y me apoyó sin poner pero. Aunque muchos ponen dedo Mis jefes vieron que me gustaba este pedo Y apoyaron y dijeron Si alguien te estorba solo hay que tumbarlo Pero con rimas que sacas en la tarima Que mi familia me apoye y mi gente eso me anima Y si no sabe quién soy deje que me presente Ando con mi gente loca delincuente no creían en mí, ahora mírenme aquí Haciendo un yeah. nuevo hit Oye Peril oh. Y sigo rapeando Y sigo pensando En los que decían Que no podría Que del barrio no saldría Y no sueñe más Porque nunca lo voy a lograr Que me vaya a trabajar Pero ellos de mi nube No me van a bajar Porque yo sé que lo voy a lograr y aunque no crean en mí, seguiré dándole por la base. De la nada sale algún día, llevando en mi alma la filosofía. De no perder ni un peldaño de lo que hago, y poco a poco lo voy logrando. Y aunque aquellos no creyeron, voy callando bocas donde llego. Y yo les pruebo que soy sincero. Un día soñé con cantar y el chamaquito aquí está Cada paso de cemento un sacrificio me da La oportunidad de demostrar en los falsos amigos y los envidiosos en vez de irme a humillar Toma la golpe con este guante blanco y al lado de estos carnalitos vamos triunfando Y si en la tarima tú te me pones de la tarima yo te bajo, si algún día se te olvida yo te recalco, somos la Santa MX y Santa Junior que te venimos cantando, Oye, te venimos cantando oh. y sigo rapeando y sigo pensando en los que decían que no podría, que del barrio no saldría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 y aunque no crean en mí, seguiré dándole por la base Poco a llego a la meta, soy uno de los pocos que todavía se fletan. No me importa lo que digan, esa es la neta Vamos en la recta, mis amigos me han dejado solo Quiero que un día lleguen y me vean con asombro Y que digan, el junior anda por todo el mundo Cantando y soltando sus rimas en la tarima. Y que me vean arriba y humilde yo seré Con los que me han apoyado para ellos estaré Sigo pensando en aquellos momentos En los que dijeron que dejara mi sueño Por gente como esa le pongo más empeño Con cada mala vibra que me tiran Me vuelvo más todo terreno y aunque piensen detenerme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 Ah, y es que todos buscamos algo en la vida Muchos juzgan a las personas por perseguir sus sueños. En vez de apoyar, hay gente que se pone a criticar. Éxito a todos los raperos y toda persona aquella que busca su sueño. Esto es de parte de la Santa MX y el Santa Junior Trigger Records. Oye, JBH, oh. Psycho oh. One. Oye.